Encuentros con la Llorona En México y el resto de América Latina Existen leyendas que hablan sobre espíritus o seres mágicos Que forman parte de la cultura de cada país Entre estos entes destacan en nuestro territorio Los Nahuales Las historias que se cuentan sobre el famoso Charro Negro Los casos de fantasmas que han aparecido ante demasiada gente Y la más famosa La Llorona en este especial de octubre y noviembre en los meses del terror y lo paranormal Quiero compartirles evidencias paranormales que ustedes me han mandado Sobre la existencia de la llorona Fotografías y videos Así que pongan mucha atención Apaguen todas las luces y disfruten este video Comenzamos Estás a punto de entrar a mi canal de investigación Oxlack La Llorona en Yucatán. Comenzamos con esta evidencia que fue enviada a mi correo por My Name is Danger. Nos dice que en un poblado de Yucatán se escuchó a la llorona y como prueba, adjunta el siguiente video. Son las 2 de la mañana. Escuchen eso. Se me está chingando la piel. Dios, qué idiota. No me eches de No, no. No, no. Quien grabó el video menciona que son las dos de la mañana. Está grabando en una calle y de fondo se escucha el lamento de una mujer que coincide con la descripción de la llorona. Por el susto, él quiere irse de ahí, por lo que procede a encender su automóvil, pero este no prende. Este video es aterrador y se ve demasiado real, debido a los lamentos y la reacción que tiene este hombre. La llorona en la carretera se cuenta mucho que en las noches llegan a manifestarse fantasmas de personas en las desoladas carreteras de cualquier lugar. En el siguiente video podemos apreciar la supuesta aparición de la Llorona, en algún camino de Nuevo León. Espérate, espérate, espérate, espérate güey, dale para atrás, no mames. Dale, dale, dale para atrás, güey, dale. Dale, dale atrás. En el video se muestra que unos pocos metros delante del carro en el que se está grabando, aparece una mujer con una larga cabellera oscura, usando un vestido blanco que pareciera estar desgastado. Aunque no se escuche algún lamento, concuerda con las características físicas de aquellos que han logrado ver a la Llorona. Llorona captada en una cámara de seguridad. El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad ubicada en una casa. En este se marca que son las 4 de la madrugada, y se ve que una mujer vestida de blanco y con un cabello muy largo de color negro, camina en medio de una calle solitaria. Parece avanzar torpemente. Y para el final del video desaparece de la toma, debido a que poco a poco se va acercando a las casas que hay a su costado. se ha debatido mucho sobre el origen o causa del por qué el espíritu de una mujer vaga en las madrugadas por las calles, con la intención de buscar a sus hijos. Desde la época prehispánica, ha habido relatos que cuentan apariciones de esta mujer llorando por su pueblo, que en ese entonces eran los mexicas. A este suceso se le ha conocido como uno de los presagios funestos que sucedieron antes de la llegada de los españoles. Después de la conquista, se han registrado demasiadas historias que involucran a la llorona. Uno de sus posibles orígenes cuenta que una mujer indígena se casó con un hombre español y juntos formaron una familia. Este hombre un día fue infiel y de la rabia la mujer fue a un río junto a sus hijos para ahogarlos. Después de ver lo que hizo, la mujer entró en desesperación por lo que empezó a vagar por los pueblos en búsqueda de sus niños. Esto explicaría el por qué sus apariciones se dan cerca de ríos y lagos. La Llorona en la calle Este video fue grabado de noche, un video sin contexto, pero bastante escalofriante. Veámoslo. Hey Hey Hey I oh, Gracias, mamón. Venir a güey. A ver, me en este se ve a una mujer con las mismas características antes mencionadas caminando sola en medio de las calles de una colonia el hombre que graba este video se nota muy nervioso producto de lo que está presenciando y se puede notar por las expresiones que usa y por la forma en que está grabando lo único que muestra más allá es que por varios metros la estuvo siguiendo para que no hubiera duda de que lo que vio fue bastante real La llorona captada en una foto La siguiente fotografía fue tomada en alguna reunión familiar En esta se puede apreciar al frente a una señora que no sale completamente Atrás de ella se encuentra una pequeña niña sentada en una silla roja Pero lo inquietante es que al fondo aparece una mujer con aspecto fantasmal. Este supuesto espectro usa vestido de color blanco. Parece tener el cabello recogido y con una mirada seria, fría y con enojo, ve fijamente a la cámara. Sus ojos están en blanco. Parece ser porque la foto ha sido tomada con flash. Esta es la única evidencia que hay más allá de un pequeño texto que argumenta que el espectro de la imagen es la mismísima llorona. ¿Tú qué opinas? Impactante video del llanto de la llorona. La leyenda de este espíritu no solo se cuenta en México. A lo largo de Centro y Sudamérica se cuenta de espectros con las mismas características. Dicho lo anterior, veamos el siguiente material. ¡Todos para adentro, todos para adentro! ¡Noneta, entres! ¡Noneta, Noneta! entres eh. noneta ahí. cómo cierro esto aquí? ¡No, sé qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¡Dios mío! Ay. ¿Qué hay? Ay. Ay. No, sí no sé, papito, no sé. Primo, sí, primo, tranquilo, tranquilo. Mm. Señor, yo ahorita está echando agua y agua. agua bendita? No, no hay agua bendita, no sé, mm. señor. ¿Aguita, agüita bendita, algo para hacerle a esos? No sé, ¿dónde estará, señor? Agua, aguua, aguua, Aguanta, agua, agua, agua, manquina. Andrea, adelante. Eh? Uh -huh, es mis hijos, señor. Oye. De este metraje no se tiene mucha información. Por el acento de las personas que aparecen, podemos deducir que son de algún país de Centroamérica. La grabación empezó a viralizarse rápidamente en TikTok por lo impactante que resulta. De todos los videos que hemos analizado, esto resulta ser el más aterrador. No se había visto uno donde se pudiera escuchar a la llorona lamentándose con tal magnitud. Su llanto es más allá de lo desgarrador y sin duda dejaría helado de a cualquiera que llegara a escucharlo en persona. Sin embargo, este audio ya lo hemos escuchado en muchas otras ocasiones y en videos pasados hemos revelado su procedencia. Por lo que tenemos que decir que este material en particular es falso. Hasta aquí llegan las evidencias sobre las supuestas apariciones de la llorona. Cada una resulta terrorífica a su modo. ¿Crees que La Llorona sea real? ¿Has tenido alguna experiencia similar a las mostradas anteriormente? De ser así, puedes mandar tus evidencias al correo oxlackofficial.com y tu caso puede salir en el siguiente video. Suscríbase a este canal. Si les ha gustado el contenido y también si quieren formar parte de esta bonita comunidad de investigación paranormal de temas de misterio que es la Legión Oxlack. Y bueno, una sorpresa para toda la comunidad y es que nos vamos a ver el 5 de noviembre en Puebla. Gente que sea de Puebla, que sea de la Legión Oxlack, que le encanten los temas de terror, lo paranormal, los misterios... Vamos a convivir el 5 de noviembre en lo que será el evento Akai en el centro de convenciones de Puebla Ahí nos vemos, voy a llevar muchos regalos, vamos a convivir, nos vamos a tomar fotografías Y bueno, me pueden llevar también evidencias sobrenaturales o contarme historias de terror Voy a dar una conferencia, así que nos la vamos a pasar muy bien Ya lo saben, 5 de noviembre en el centro de convenciones Puebla en el evento Akai